De la mano de Bilba, Wilman Sierra Blanca ha iniciado las obras de Vía Marbella con un sistema industrializado que reduce los plazos de ejecución en un 25%. Las circunstancias actuales en plena crisis por el COVID-19 no han parado este proyecto. De hecho, el contrato de construcción entre ambas empresas se firmó al inicio del estado de alarma y los trabajos dieron comienzo durante el confinamiento. No obstante, el proyecto arrancó esta mañana de forma simbólica en un acto inaugural en el que se colocó la primera piedra por parte del alcalde de Benavís, José Antonio Mena, y los responsables de la promotora Wilman Sierra Blanca y la constructora Bilba, que llevarán a cabo la primera fase de la promoción. Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por vuestra asistencia esta mañana. Gracias al alcalde por acompañarnos. Estamos hoy un grupo reducido eh, por, por la actualidad, por las circunstancias que vivimos, pero estamos los principales intervinientes en el proyecto. Después de los últimos meses de confinamiento y dramáticas noticias, queremos mostraros señales de optimismo. Pese a las circunstancias en las que nos encontramos en medios de una pandemia global, Hoy nos podemos sentir orgullosos de la salud, por lo menos de una parte del mercado inmobiliario de la Costa del Sol, uno de los principales motores económicos y fuentes de empleo de nuestra zona. Prueba de ello ha sido la evolución positiva de las ventas en The View durante el estado de alarma, la ausencia total de cancelaciones por parte de clientes y una cifra de ventas en los últimos tres meses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 Eh, ...por el volumen y las calidades que tiene este proyecto... ...que, que, que de verdad que son de, de un nivel muy alto... ...y muy exigente para nosotros... ...y que, que bueno pues tenemos aquí el equipo y el compromiso... ...para, para hacer de, de los retos y la responsabilidad de, de nuestro cliente... ...la nuestra, hacer un equipo y, y pues bueno... Pues dar este proyecto la, la calidad que se merece. Muy buenos días a todos... ...en primer lugar yo quisiera eh, simplemente eh, agradecer... O... ...el reconocimiento tanto a la, a la promotora... Como el, ...como el equipo técnico... Eh, ...pues bueno, darle las gracias por... Eh, ...en primer lugar elegir nuestro municipio... Para, ...para este importante proyecto localizarlo aquí... ...la verdad es que una vez que está uno aquí... ...y, y, y el, el nombre de, de la promoción lo merece ¿no?... ...porque la verdad es que es impresionante el lugar... Eh, ...nosotros, bueno, o mi municipio...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 ...que esto va a ser una promoción... ...que la van a vender muy rápido, creo... ¿eh? Eh, seguro, que sí. ...seguro que sí... ...pues bueno, darle la enhorabuena... ...y muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en, en este día. Bueno, con estas vistas maravillosas... ...se acaba ya de presentar los medios y agentes inmobiliarios... ...esta promoción, que parece, bueno, según vemos... ...una cosa espectacular, ¿no?... ...es algo que no había aquí en la costa, ¿no?... ...algún edificio... Bueno, eh, es, es una promoción especial, eh, en, una, en un entorno eh, con vistas dominando el Valle del Golf, la costa. Eh, el ingrediente principal siendo ubicación y después vistas, como ves, lo, lo cumplimos. Y, y dado que contábamos con estas características, decidimos apostar por hacer algo especial. Hay muchos proyectos en, en, en la costa que... que hablan de calidades y tal. ¿Qué es lo que es de verdad único de este proyecto? Que hemos eh, decidido desarrollar más de 100 viviendas, todas de ellas eh, excepcionalmente grandes, enfocados al cliente de más alto nivel, con servicios acordes a, a, a este nivel de vivienda. Y eso es, es único en, en, en toda la costa. En diciembre del 21. Bueno, la, las ventas totales de la primera fase estarían en torno superan los 60 millones de euros eh, en, la, en la primera fase. Y tenemos vendida el 45% de ventas eh, que nos ha permitido eh, comenzar las obras, contar con el respaldo de Bankia... Quien está financiando el proyecto y emitiendo los avales y ofreciéndole máxima garantía a nuestros clientes. ¿Qué perfil de clientes que son de nacionalidad? Eh, predominantemente holandeses y belgas, aparte de otros países suiz eh, suizos, eh, franceses, mm, algún ruso, algún polaco, pero principalmente en norteeuropeos. ...muchísimas gracias por venir esta mañana. Como bien sabéis nuestro municipio prácticamente el 70% del, del residente en Benavís es, es foráneo, es, es extranjero... Y, eh, ...y bueno, si esta promoción, eh, la elección es el, el, el turista o residente holandés... ...pues, pues eh, también es, es verdad que, que en nuestro municipio la, la gran mayoría son suelen ser británicos y, y después eh, rusos, alemanes... Pero, pero bueno, holandeses también también... y serán bienvenidos a, a nuestro municipio también. Hay también una exquisita gastronomía ahí en Benaví, que hemos muchas veces nada más queda comer a Benaví porque a veces disfrutamos de la vida y de todo lo que Sí, es importante también la actividad gastronómica de, de nuestro municipio y bueno, pues esperemos a, a lo largo de esta semana ya con la reapertura de la, del aeropuerto, reapertura de fronteras que. Que puedan, ...que puedan volver los turistas... ...y, y que la actividad económica se, se reactive de nuevo. ¿Podría adelantarnos si va a haber feria este año mm, No, no va a haber feria porque... Eh, ...la recomendación de, la, de las autoridades... Eh, ...nos dicen que, que no debe de haber concentraciones de, de personas... ...y las y la ferias, pues prácticamente se han cancelado... ...prácticamente no, se, se han cancelado todas... ...en, en prácticamente toda España... Hablamos ahora con el señor Borrajo para que nos hable de la promoción... ...ya todos sus detalles, de, es el director de Bilbao. Buenos días, Hola. ¿La presentación se ha hecho esta mañana? Buenos días. pues muchas gracias. Para... Pues la verdad que, que ha, ha llevado su tiempo... ...porque hemos tenido una fase bastante intensa de, de estudio de la obra... ...a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de planificación... Y, y bueno, pues ya, ya por fin hemos, hemos podido comenzar la obra y, y bueno, pues lo que se trata es de, de cumplir los, los plazos, que es una de, la, de las premisas de este proyecto. El, el compromiso de nuestro cliente a la vez con, con, con los compradores de viviendas pues es, es poder entregar a tiempo y, y bueno, pues para eso estamos nosotros, para, para hacernos responsables de, de ese reto y, y bueno, poner todas las medidas, todo el equipo, todos los medios de producción posibles para, para ello. Así que, que nada, estamos. Pues sí, sobre todo, eh, bueno, destacar, eh, por ejemplo, más que calidades, eh, una de las cosas más destacables es el, el, el sistema constructivo que es industrializado para, para, para lo que es la estructura, que, que es, bueno, pues se va a hacer con sismo, es un sistema preindustrializado eh, que permite un, un ahorro de, de, de, sobre todo, de plazos y de costes eh, bastante considerables. Y, ...y bueno pues es la fase inicial que en la que vamos a, a, a comenzar ahora... Y, ...y bueno pues eso eh, ahora mismo es una, una de, la, de, la, pues de, la, de las fases más importantes del proyecto... ...a nivel de calidades pues un proyecto que, que tiene todo pues tanto todas las... Eh, los servicios posibles que puede tener eh, pues un, un proyecto de, de esta envergadura y, y después a nivel, sobre todo, de espacios, de, pues de, de amplitud, de vistas, de, de zonas privadas, o sea que la verdad que es un proyecto muy completo y, y con las mejores calidades que puede haber ahora mismo en la actualidad. ¿La inversión cuánto Pues la inversión eh, a nivel de construcción eh, ronda los 25-26 millones de euros. Pues es eh, eh, un poquito más, el plazo, el plazo se extiende algo más allá de un año, intentaremos recortarlo todo lo posible. Hay de todo, tiempo. hay de todo, hay de todo, pero haya basado en, lógicamente en, en, un, en un, planteamiento de, de espacio muy amplio y, y y después también personalizado, o sea que los clientes pueden personalizar. Gracia, buena. Gracias.